Cada día cosas que salen y cosas que no. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, algunas preguntas más porque me tengo que ir a comer, nos estábamos cortando el pelo y tenemos que comer. Sí, es Valo, el que está acá al lado mío, está jugando con su teléfono. ...y está sentado acá al lado mío. Eh... a ver. Hola, Licha, amigo. Tanto tiempo. Y acá son las 11 y 45, son 6 horas de diferencia. Y bueno, por eso estábamos cortando el pelo, me corté el pelo yo, se cortó el pelo mi papá, se cortó el pelo el marido de Nora, que están acá, y bueno, ahora vamos a comer algo, me voy a dormir. Estoy bien, gracias, Gracias por lo de gran papá, no hace falta que me lo, que me lo digan. Eh lo sé de sobra sé de sobra qué clase de persona soy así que <risa> bueno bueno nada que les quería aclarar solo esto porque hay muchas preguntas obviamente que no hay, ni voy a responder o muchos comentarios de los que no voy a de los que no voy a hacer ningún comentario ni, ni, ni voy a decir nada Solo quería aclararles esto, quería aclararles tantas mentiras que se dicen. Y bueno, si el. desde ahora si. Si el motivo va a ser eh, hacerlo todo público y que salga todo en la prensa, como tantas cosas que se dicen, o tantas cosas porque obviamente Wanda tiene muchos amigos y mucha gente metida en el medio, eh, muchas veces quiere tirar algún palito, quiere decir algo, haremos, haremos, iremos por esa vía. Eh, veo muchas, muchas preguntas de... A ver... Hola Dani, las princesas están durmiendo, están en mi cama. Eh, obviamente cuando, cuando estoy solo con ellas quieren dormir conmigo y están durmiendo ahora mismo. Ya vieron, ya viste la foto que puse Ayer o anteayer y ahí están. Ellas es, van a la escuela muy temprano y se, se cansan rápido así que se van a dormir tempranito. A ver. No, la verdad que está Pauli que dice de hacer vivos. La verdad que no, no es mi estilo no. No me gusta mucho, pero bueno, cada tanto bien. Como cualquier persona creo que, que toca aclarar, que toca decir las cosas como son. Y, y bueno. Ángel, estás tirando cualquier pregunta, boluda. La verdad que no da ni para responderlas. Con toda la buena onda, Angelito, pero eh, si querés, cuando vaya a Argentina, que ahora dentro de poco tengo que ir. Eh, me van a dar unos días libres y, y vamos a volver. Eh, nos juntamos, hablamos, te cuento bien, fuera del chisme, fuera del chimento, fuera de todo, y, y te cuento la, la, las cosas. ¿Cómo la pasás con tu nuevo equipo? La verdad que muy contento, estamos muy contentos todos. Acá en Estambul nos adaptamos muy bien. Eh, los nenes se adaptaron a la escuela, los nenes se adaptaron al fútbol, así que la verdad que muy bien. Lo único que el tráfico es increíble y bueno, es el único, la única contra que tenemos. Eh, a los chicos, esto también de Ciudad Magazine, que ¿para qué vas a venir a Argentina? Porque tengo unos días libres, también. Es una página de la cual sigo y también son los que escriben muchas mentiras. Por eso también, cuando tengan algo que... Que preguntar, pregunten, y se los aclaro de la mejor manera. Eh, voy a Argentina, voy ahora en noviembre seguramente, iré. Tengo unos días libres y, y voy a estar en Argentina. Iré con todos los nenes seguramente. Iré con la con la madre de los nenes también, que vuelve la semana que viene. Lo aclaro también. Y iremos a Argentina, ya estaba planeado este viaje, ya lo habíamos decidido hace rato. Hay unas cosas que hacer y, y las haremos en Argentina. Harto de todo lo mediático Sí, la verdad que sí La verdad que Estoy un poco Un poco harto de tanta mentira Bueno, solo después de este vivo Solo no Tengo cinco nenes que llevar también Así que seremos seis Está mi papá Somos siete Nora, ocho Rafa, el marido de Nora 9, Así que tan solo no me, voy a, no me voy a ir saludo a todos de tantas tantas ciudades y tantos lugares que me escriben, como dije antes hay muchos fans obviamente, seguramente que están fuera de, de todo este circo y que me mandan tantos mensajes lindos a veces les quiero aclarar también que los miro eh, cada tanto tengo tengo un tiempito Y me, me meto a mirarlos Así que gracias a todos ¿Vas a seguir haciendo vivos? No, no creo que siga haciendo muchos vivos pues Obviamente cuando haya algo que aclarar Nada más eh, Como les dije Lo único que había que aclarar hoy era Y salí a aclarar porque el nene Hizo un comentario en Instagram eh, Y bueno, y quería contar un poco de, de esta historia Porque tampoco soy tan tan boludo, por decirlo así, para bancarme tanto y para, para, para dar tantas vueltas. Hola Kenny, te llamé 10 veces y no me respondiste, ahora te uniste al vivo. Contá dónde estás. Silvi te manda un saludo. No te no creo que te quiera, ¿verdad? A ver. A ver, alguna otra pregunta que pueda responder potable. cosas yo a ver que ahí veo tu comentario lo hago público ¿dónde estás o no bueno ya lo dije antes igual no hay mucha no hay mucha vuelta eh, Mariana ya lo aclaré antes también entraste vivo al tarde, eh, al, tarde al vivo ahí vi tu, veo tu comentario también me escribiste por privado y nunca te respondí así que te puedo responder ahora por acá así no hay verdad o mentira ¿Alguna otra pregunta? A ver. Que seguimos siendo 95.000 personas. Llegamos a 110. Ah, no querés contestar, Kenny. Querés que te llame y hacemos un vivo juntos? ¿Te arrepentís de algo? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, de una sola cosa. Obviamente ya la sabe todo el mundo. Eh, la persona que la tiene que saber también la sabe. Que es Wanda. Y es de lo único que me arrepiento. Eh, esta chica sí, obviamente. Había otra forma de, de publicidad. Eh, creo que no es la adecuada para lo que es ella, para lo que es su marca, para lo que es su nombre Para lo que creamos y, y, y tuvimos durante nueve años, diez eh, La verdad que no estoy muy de acuerdo con eso, es una de las cosas de las cuales le digo diariamente eh, Pero bueno, creo que, que será un modo de, de venganza, un modo de no sé cómo llamarlo Pero no estoy de acuerdo, obviamente, eso hay que aclararlo. me voy! ¿Tenés espías, ojo? No, no tengo ninguna espía, no se preocupen que estoy en mi casa. Estoy con mi familia, con mis cinco hijos, con mi suegra, con mi papá, con el marido de mi suegra... Y estamos todo el día en casa, voy a entrenar y vuelvo, así que no tengo ningún espía. Quédense muy tranquilos. Sí, hay muchas preguntas. Pero bueno, ya algunas ya las contesté, no voy a no voy a repetirlo, obviamente. Cada uno que saque sus propias conclusiones, cada uno que, que piense si está bien o está mal. Y, y bueno, por alguna parte me podrán entender, por otra no. ahí entró también Janina hola Yani, otra de las personas que me escribe siempre y como dije con Mariana, con Ángel y con todos los periodistas que me escriben no, no soy a responder así que les puedo responder por acá para que lo vea todo el mundo y que no sea la palabra de uno contra la del otro y que siempre por atrás porque quiero saber todo <risa> ya conté todo más no puedo contar A ver. Eh, no, todavía no estoy separado eh, Estamos casados todavía El divorcio sigue eh, ahí, como dicen hace un año Así que la verdad que no, estamos separados Porque cuando está en Argentina, yo estoy acá Y bueno, cuando venga la semana que viene eh, Veremos qué hacemos Porque ya creo que todo esto se generó un un ambiente y un... no sé ni cómo llamarlo y un ambiente en el cual mucha, mucha mentira mediática y la verdad que es mejor hablarlo acá ella obviamente tiene, está enojada yo estuve enojado eh, y bueno, son cosas que pasan en la pareja y cosas que, que, se, pueden, que se pueden hablar e intentar arreglarlas de, de otra manera no por lo mediático o estando a 20.000 kilómetros de distancia. <coughs> Igual, obviamente, también les aclaro que hablamos diariamente con Wanda. Eh, como dije, la semana pasada estuve en Buenos Aires, estuvimos todo el fin de semana juntos, así que... Eh, no, no, no hay, no hay motivo. Obvio. Un motivo de seguir peleado, de seguir discutiendo, de seguir eh, con todo este circo mediático A los cuales obviamente a algunas personas les interesa y les, les vende seguir con el circuito mediático Pero la verdad que no, no soy de esas personas y nunca lo fui Así que cuando vuelva la semana que viene hablaremos de esto ¿Qué hay en relación obviamente hay solución a todo esta persona me pregunta si hay solución hay solución a todo hablando eh, hoy en día es, es difícil poder hablar por teléfono por mensajes o por, por una llamadita obviamente las cosas se hablan a la cara se solucionan a la cara y se y se dicen a la cara eh, para bien o para mal así que todo tiene solución y les vuelvo a repetir esto es un tema más mediático que, que lo que realmente eh, es porque obviamente todos los portales todos los periodistas, cada uno quiere tener una primicia de la cual no tienen razón porque la mayoría son mentiras y se genera un ambiente en el cual eh, parece que es todo una, una locura pero no, no es así <risas> hola sin si, ya ni no lo sé hasta Miami, estuvo todo bien eh, después, te vuelvo a repetir la semana que pasada estuve en Buenos Aires como saben todos, estuvimos en mi casa de Chateau juntos estaba más, lo más que bien obviamente discusiones como en todas las parejas y, y bueno no lo sé, de un día para el otro eh, le agarró a Wanda a poner ese comunicado en Instagram, eh, cuando el día anterior me estaba diciendo otra cosa, me estaba hablando de, lo, de otras cosas y al día siguiente salió con este comunicado. A ver. Y hay mucha... Hay prensa de por medio, obviamente. Nunca dije que sea todo mentira, todo verdad. Pero tampoco vamos a estar aclarando tantas cosas. Obviamente nos reímos de... De, de tantas cosas que dicen, tantas cosas que salen, tantos inventos. Eh, llega un momento en el cual te, te da risa. Te, porque... Hoy, justamente hace un ratito, estábamos viendo con mi papá, con mi suegra, con el marido de mi suegra, estamos todos juntos acá viendo que... Chao, qué buenas noches. Eh, viendo que... Estaban diciendo que mi suegra estaba con mi papá, es, es una cosa ridícula. Por eso, que vamos a salir a aclarar cada cosa que dicen. Es ridículo. Obviamente está con, con Rafa, que es el chico que publica en su, en su Instagram. Están lo más felices, así que también, lo aclaro yo por acá también para, para no darle mucha trascendencia y, y mucha bola a las noticias que salen dale <ríe> sinceramente muchas veces porque si sí, yo tengo que aclarar todo, les vuelvo a repetir, la semana pasada estuve, estuvimos en Chateau eh, todo el domingo juntos comiendo, almorzando, cenando, durmiendo y, y, y en los medios decían que, que no me habían dejado entrar, que me tuve que ir, que estaba en un hotel, que no sé dónde me había ido y que tengo que aclarar todo letra por letra, es imposible, más vale reírse y dejarlo pasar y la gente se olvida. Bueno, me parece que ya, ya aclaré un poco de las cosas, me escucharon. Eh, creo que hasta la semana que viene no, no hablaré de nuevo, la semana que viene veremos. Eh, Mariana, sí, obviamente cuando no conoces a una persona y, y lo llamaron para hacer la campaña de camperas que, que tenía que sacar obviamente la conoces y te estás conociendo obviamente a los medios le, les importa y les, los interpretan de, de otra manera porque es lo que le venden no le va a vender que, que se estén conociendo como amigos, eh, así que obviamente hay que usar usó bien sus palabras para para dar de qué hablar y colgarse de todo esto eh, que le está viniendo bien también con una canción y con todo lo que lo que siga, así que... Eh. Cuando se saben usar las palabras y se saben manejar un poquito los medios y las cosas, eh, es lo que es lo que genera. Bueno, les voy a mandar un beso a todos, somos 90.000 todavía. Eh, hay algunos que están llegando tarde y hacen las mismas preguntas que al principio, pero pero no hay nada más que aclarar eh, ya les conté la semana que viene cuando cuando vuelva a Wanda veremos qué será y, y les contaré les mando un beso a todos me voy a ir a comer porque mañana entreno temprano y los nenes se tienen que ir a, a la escuela también así que gracias por estar ahí gracias por escucharme usen bien las palabras que dije no inventen ni quieran sacar titulares que no son verdad, y les mando un beso, así que gracias a todos los fans, como dije antes, que son fanáticos del fútbol, por seguirme, a, todo, a toda la gente, y que les vaya bien. Un beso.